Buenas tardes, me llamo Elías Martínez López y soy residente del Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Peset de Valencia. Voy a presentar un póster que se titula Masa Quística Intraabdominal Gigante. Como introducción, pues comenzar diciendo que las masas quísticas intraabdominales son una entidad muy poco frecuente y que suponen aproximadamente el 0,8% de todas las masas quísticas que podemos encontrar dentro del abdomen. Su origen normalmente suele ser el mesenterio o el aumento, pero en las mujeres no tenemos que olvidar el origen ovárico. Entonces tenemos que investigar ese posible origen. Vamos a presentar a una mujer con un ovárico gigante cuyo eh, origen no fue determinado durante el estudio preoperatorio. Se trata de una mujer de 29 años sin antecedentes de interés que acude al servicio de urgencias por un dolor abdominal localizado en hipogastrio y en pelvis de meses de evolución pero que en las últimas semanas pues, había comenzado a reacudizarse. Además, asociaba una sensación de aumento del perímetro abdominal sin otra sintomatología asociada. A la exploración física, el abdomen estaba distendido, simétrico, con una sensación de masa en los cuatro cuadrantes y que tenía una consistencia blanda. No tenía defensa abdominal y la exploración ginecológica era normal. Con todo esto se le remitió a consultas externas donde se solicitaron pruebas complementarias entre las que destaca un TAC, Abdomino Pélvico, donde se veía la tumoración quística, que era uniloculada, ocupaba todo el abdomen con una, unos diámetros de 35 x 31 centímetros. Esta masa desplazaba todas las vísceras intradominales hacia la zona superior del abdomen pero no parecía infiltrar ninguna víscera y tampoco se localizaba exactamente cuál era su origen. Los marcadores tumorales eran negativos y por ello se decidió intervención quirúrgica por la sospecha de un quiste entérico o un quiste mesentérico. Durante la intervención quirúrgica se accedió por una laparotomía media y se observó pues, la masa, que era quística, ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal, tenía paredes finas y el contenido era un contenido seroso y claro. No estaba adherida a ninguna estructura ni tampoco infiltraba órganos, se podía movilizar fácilmente y... Eh, se pudo observar que el origen era el ovario derecho. Por ello, se realizó pues, una oforasarpingectomía una derecha que eh, por su resultó sin complicaciones y el cuarto día se pudo ir a casa. La anatomía patológica posteriormente nos informó de que eh, se trataba de un cisto adenoma seroso de ovario de 14 kilos. Pues decir que dentro de todos los tumores quísticos del ovario, el cisternoma seroso es el, más, es el más frecuente, es un tumor de origen epitelial y que supone aproximadamente el 30% de los tumores quísticos ováricos. Suelen aparecer pues, en torno a los 20, los 50 años de edad, en el 10% son bilaterales y en el 30% tienen potencial maligno. Esto va a ser importante porque durante el diagnóstico preoperatorio tenemos que intentar determinar las características de malignidad de estos tumores. El diagnóstico radiológico va a comenzar con una ecografía transvaginal, después se puede complementar con un TAC y sobre todo con una resonancia también para determinar su relación con otras estructuras si creemos que tiene un origen maligno. Además, la resonancia nos puede ayudar a distinguir entre benignidad y malignidad en los casos en los que haya dudas. No obstante, en ocasiones el diagnóstico no se logra establecer de forma preoperatoria y tenemos que recurrir a la intervención quirúrgica para el diagnóstico. Los quistes ováricos que son mayores de 5 centímetros o que presentan características de las pruebas de imagen de complejidad, pues como que el contenido sea heterogéneo o que presenten tabiques en su interior, lo cual no era el caso de nuestra paciente, se deben de tratar con exegesis quirúrgica del quiste. En nuestra paciente la indicación vino por el tamaño del quiste. Entonces, ante una masa intraabdominal de este tamaño, tenemos que plantear distintos diagnósticos diferenciales pues que provengan del mesenterio, del aumento, del aparato urinario o del, del ovario en el caso de las mujeres que fue el caso que nos que nos concierne y esto es todo muchas gracias